señores, así es como me acabo de hundir eh, la economía señor Voltix mira y para toda la comunidad Rambutix, eh, adquirí completa el, el sorteo Rottweiler nada eh. No sé qué decir, me acabo de hundir, así que con un nudo en la panza iremos a probarla en un multijugador. Sin lugar a duda, este... ahí vamos, nada. Vamos a armamento. Me compré ese arma porque era un arma legendaria que no requería de mejoras. A ver, ¿dónde estamos? Hacia acá en el 1 Y no me acuerdo ni cuál era el arma Es que... No me acuerdo ni cuál era A ver que lo vuelvo a ver, si no me acuerdo sí. TRH. Ahí está jugador vamos acá a lo que nos recomienda Al momento RH donde carajo es, cuál es armero, seleccionar proyectos y bueno, acá no las tengo al máximo Pero bueno Vamos a probarla Y a ver si todo lo que toco ahora Se convierte en En, en, en, en dólares mm, Soy muy malo en esto ni, ni donde carajo está bueno, se ve bien el efecto se ve bien señores y a comer arroz todo el vez señores y señoras todos los rap beauties eh, no lo veo parece que es un bot no un, un jugador ¿no? pero bueno ahí está quieto no sé No me está contando la partida. Ah, oh. bueno. esta es la, la, la partida de prueba. Y no, vamos a seguirlo probando, obviamente. La Pulbred. DRH Pulbred, o como se pronuncie. Así que, señores, no, no, me cuesta hasta hablar, señores. Me la puso. Cayó y señores. Muy malo, eh. Yo soy operador de alto, ¿eh? Que conste en alta. We've taken the lead. bueno acá los de esos señores, damas, caballeros, hasta las partidas nocturnas, hasta los battle royals nocturnos que probaré obviamente, acá, acá está lo que me arruinó amigos, que probaré eh, el arma obviamente, así que bueno, nada señores, hasta la próxima.